A hablar de este tema está con nosotros la profesora María Fernanda González. Ella vive en París, vive eh, dedicada a estudiar estos temas. Está como profesora invitada en la Universidad Nacional. Profesora María Fernanda, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy edifico. sorprendida con el discurso de la guerrilla, el discurso radical de que toca cambiar el Estado, reconstruir el modelo económico y esto. Y del otro lado el gobierno un poco más moderado. ¿Cómo lo ha visto? No, en realidad eh, yo pienso que cuando comenzamos con este proceso...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 Plantea grandes temáticas y dice: Nosotros necesitamos confidencialidad. ¿Qué fue lo que hizo la, la guerrilla? La, la guerrilla le dio la elementos, la carne, el contenido es el a esos cinco grupos que se van a trabajar. Va a, dar, a mí me da. La sí. la no, yo, yo, yo lo que creo es que tampoco es un discurso, aunque sea radical, sí. para salir corriendo, para esconderse. No, para nada, Es explicable que la guerrilla que está en el monte, que no ha hablado durante dos décadas, que no ha tenido tribuna que está ante la comunidad internacional pues sacó un discurso para exhibirse para venderse Exacto. pero pero no Incluso, modificó la agenda Edulfo te voy a decir una cosa cuando se habla cuando se hace un análisis del discurso uno no mira solamente las palabras mira el contexto la enunciación si tú miras y si los televidentes miran cómo se presentaron cada uno de los digamos de las dos partes sí. el gobierno estaba de alguna forma eh, pues obviamente por el tema de la seriedad muy moderado muy, moderado, muy conciliador muy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 que son totalmente, eh, digamos que se, se necesitan la una y la otra, se necesita la visión del gobierno de donde la Humberto de la Calle dice necesitamos con confidencialidad, pero que el punto de, de, de la guerrilla. Me ¿sí? llamó la atención un punto de que estamos terminando, es que el gobierno le dijo, yo no vengo a convencerlos a que piensen como yo, sigan pensando como quieran ustedes, pero no con las armas. Absolutamente, y eso es muy revelador y muy positivo.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 Análisis y entrevistas.